Muy buenas a todos, aquí vuestro youtuber favorito, Bandoliero 7.0 Continuamos aquí en Bleach, bienvenidos a Brave of Soul Bueno, cogemos nuestro bonus, acabo de recién empezarlo, segundo día Ahí está Venga, aquí la rukia que nos da ahí Speed Droplet, no sé para qué será el Speed Droplet, pero bueno Vale, sabéis que... Es nuestro segundo día Este por lo que he visto es bastante bueno Vamos a ver Coleccionamos todo Hable de espíritu eso hemos cogido o qué? No lo he visto Vale Ahí Ahora sí Esto es Lo que no sé qué hacer con él, a ver. Con el cuno este. Bueno, tenemos ahí dos puntos de amigo también. 40 puntos. Que quiera se puede hacer, amigo mío, ¿eh? Lo digo. Además, no se necesita el PS Plus para jugar online ni nada. O sea que puede venir muy bien, chavales. Animarse, descargarlo y. Y jugar si queréis Completamente gratis en la tienda Juego completo Tiene micropago y todo eso, pero bueno Eso es normal hoy en día No nos vamos a asustar Esto tenemos un montón, ¿eh? Yo creo que esto es para subir los personajes Vale A ver el amigo Bueno, bueno Nivel 200, madre mía <ríe> Yo creo que sí, ¿no? Ah, este lo tenemos ya Aquí este, nivel 80 Venga Aceptamos, ¿vale? así si tenemos más amigos Ok Venga. Tenemos nuevas órdenes. Estaría como a saber cómo, cómo subir a, a los personajes. Pero bueno, aquí tenemos el... Eh, tenemos que abrir este también. El cooperativo puede estar muy bien. Vamos a el modo de story, ¿vale? Pero... No sé si editar aquí. Vamos a ver. ¡Ojo! Porque está bloqueado, tío ¿Qué le pasa a este? ¿Este lo puedo mover allí o qué pasa? ¿Qué lo intento Bueno, está bloqueado Pero me ha dejado moverlo, eh <ríe> Nivel 1 ¿Este que ¿Se puede subir o qué pasa? Vamos a ver el chico Vale, el árbol de almas yo creo que esto puede ser, ¿no? Para subirlo, chavales. Lo que no sé por qué está bloqueado. No tengo ni idea. Tiene ahí el candelillo. Vamos a ver. No tengo yo muy claro lo de subir de personaje. A ver esto. Aquí. Venga, vamos a darle ataque. Aquí a... A nuestro amigo, yo qué sé. Así sabemos cómo. Venga. Espero que no me lo gaste todo. Bueno, bueno. Subí el ataque. Luego para que no lo pueda utilizar. Vale. Yo creo que está bien, ¿no? A ver, experiencia. Aquí, experiencia ganada. Así si que podemos subir, tío. Es que tenemos un montón de esto, ¿eh? Es que tenemos un montón. ¡Buah! Wow, te subo un montón de niveles, tío ¿Pero cuántos tengo? ¿Cuántos le puedo? El 23? Entrenamiento. <ríe> Estamos probando, ¿vale? Venga, nivel 26 de 100 O sea que el 100 parece que es el nivel máximo ahora mismo Vale. Me cambiar de personaje. Lista. No creo, ¿no? No. Vale, estos son los poderes que tenemos y tal. Habilidades. Vamos a subir este. Un poquito. Venga Ahí Que no le di el otro día Porque me creía que me lo iba a gastar todo Yo qué sé O oh, este, eh. no sé qué será Pero el ataque puede estar muy bien <risa> Venga, 8 de material Dice Ahora me quitan un poco 8000 nada más, o oh, 1000 77000 76000, muy poco me quita Está bien Vale Yo le daría más, vamos <ríe> A ver 35 mil Ya nos pide un poquito más, pero bueno Ahí, vamos aprendiendo poquito a poco Ojo, eh, el ataque Vale este No sé cuál es, me voy a dar este ahora de fuego No sé cómo andaremos de materiales de eso, Pero teníamos un montón Así que 18.000 que nos pide Venga Otro poquito aquí Vamos ahí Nos da ahí la defensilla Ojo, ¿eh? Y el ataque... Subido también Ingresa el ataque Venga, vamos Por este Vale, este me pide otros materiales, ¿eh? Azul y verde 53.000 Venga Esta. Un poquito de stamina 25.000 Mira, si tenemos un montón Tenemos 6 millones Yo lo voy a intentar poner a tope Vale Y ahora intentaremos el chico. Y el cha ese se va a quedar El Vale Ojo, eh, hemos descubierto Los nuevos ¿eh? No sé dónde, pero Han aparecido eh, Pues yo creo que muy bien, ¿no? Vamos a ver Nivel 6 de 80, ah, vale, lo de la experiencia Lo que tenemos que verle mirado, ¿no? A subido un poquito más A ver, es al 100% A ver, a ver Aquí, experiencia Vale. Se le iba a dar de esto a lo más chiquitillo, a ver. Si este sube poco. Bueno, bueno. <ríe> 14.000. ¿Cuánto hemos subido? 11.000. Se lo subo al 35. Acá estamos. Ahí. No menos. Ahí. Entrenamiento. Venga. Yo creo que bien. Este nos quedan 3.500, de este 7.200 y de este 13.000. Bueno, hemos subido este al 13. O sea, el 35, perdón. Muy bien. Venga. Ahí lo tenemos. 35 de 80, ¿vale? Estos son los poderes que tiene. Pero bueno. Ok. Este es el que no sé si ponerlo o qué. <ríe> Que tengo un montón, yo no sé esto porque lo mismo los tengo que vender. Si alguien sabe que, que me lo diga, si ¿sí tengo que venderlo o si se pueden fusionar o algo, no lo sé. Vamos a poner el cuno este aquí y aquí, vale. Ya no voy a subir más, vale. De momento, ya hemos probado. Vamos a ver si luchamos un poquito o algo, ok. No sé si tenemos que subirlo a tope o qué pasa. Pero bueno. A ver, ¿tenemos dos ofertas especiales o qué pasa aquí? Vale. Aquí. Ah, vale. Hemos usado los cristales de experiencia para, para subir un personaje. Venga, nos da tres tickets de alma. Y aquí ingresar un alma... En un alma, en el árbol de, de alma. Por un nivel. No sé. Estadística de fuerza. Nos falta aquí hacer otro nuevo amigo, ¿eh? Se buscan amigos. <ríe> si alguien quiere. Ella. Yo creo que el inglés no es un problema grande para, para jugar esto, ¿eh? Así que. Vamos a ver si terminamos este de aquí. Que nos queda ahí uno, parece, del modo historia. Tenemos ya la arena, pero no la voy a hacer. Además se me quedó pillado, ¿eh? Ayer con la arena. Venga, vamos a ver. El ichigo ahí, lo potente. Ahora sí tenemos uno ahí de... de seis estrellas. ¿Más de esto? Vale. Uno de seis estrellas. El chico que hemos cogido. Aquí hay algún evento nuevo que tenemos o algo en arena. Pues vamos mirando eso ya sobre la marcha. Y luego los diarios, limpiar todas las órdenes la de hoy. Ok, pues son 10, ¿eh? 10 misiones. Aquí una misión de historia. Vale, Tres misiones de historia. Yo quiero hacer la de historia. Vale. A ver si se como. ¿Y no? ¿Dónde era? No, esto no es Te lo vi, el menú ese ¿Dónde era, macho? el training un extra del de rookie o qué? Vamos a ver no encuentro lo del modo historia Vale Tenemos aquí Varios eventos parece o algo Cuerdas de tiempo limitado Vamos a ver, ¿no? Total boss Un montón de bosses ahí De enemigos Venga, vamos a ver Puede ser esto Este es lo malo que no lo hemos subido Pero bueno Ok Yo creo que puede estar bien Hacerla Venga, vamos a ver Pide un ticket, creo, ¿eh? Bueno, lo tenemos ahí 99,50. Vamos a ver Hola, bienvenido Bienvenida Venga Vamos a probar el chico nuevo ¡Toma! <ríe> vale Aquí no había nada Habría que corriera ¿eh? Ah, bueno, tenemos el turbo, eh, el auto Aquí no hay nada esa Es buena también, ¿eh? A mí Toma esa Oh, oh, oh, oh, oh, la que les doy Y tenemos el especial Que no lo he utilizado Te Lo estoy reservando ahí un poquito para Para el boss Venga, vamos a ver El boss este Toma ahí Estocada Vale Ay, ay, que viene <ríe> tenemos este para... Vale, evadir. Toma. Ven. Ya viene el boss, creo. No. Uh, vienen bastante grupillos, ¿eh? Toma. <ríe> Somos imbatibles. Toma, tocada. Se escapa uno, pero bueno. Para mí Ahí Venga, el boss Vamos por ahí Esta nos va a ayudar, creo Dame esto Sí, es que ni lo he visto el ataque de ella <ríe> Hay una garrita también, una cola Esta parece que nos ayuda Venga, muy bien Ojo, ojo, cuánto nivel hemos subido aquí, ¿eh? Con Rukia. Bueno, bueno, bueno, bueno. Wow. Bastante bien, ¿eh? Está el 50, está el 80 y está el 90. Y todo esto que nos ha dado también. Más 100.000 de dinero. Ojo. Nuevo récord. Muy bien. Nos vemos a casa. Ha ah, está bien lo de Rukia. Pues nada Hay más, hay más Las misiones de estas Pero bueno Aquí, pues que no la veía, macho Esto también la tenemos que hacer, las órdenes, pero bueno Esto creo que es de recoger, recoger Vamos a recoger un poco, coleccionamos Aquí, todo lo que nos ha dado Venga Seis por aquí Y este por aquí Venga Otro por aquí Ya está Y ahora vamos a cuest Que no la había, tío Ya la podían poner más cerquita Vamos, lío Que puede estar bien Hacer una poquita más de historia Que es lo que estamos con el vídeo Seguimos la historia Esto ya está limpio Bueno, falta Ah, ok Tenemos que limpiar ya por aquí Venga, vamos a preste. Aquí tenemos Rukia. ¿Este quién es? Kisuke. Bienvenido a mi tienda. Mis Kuchiki. Bueno, a ver si nos puede ayudar o algo. Un poquito más rápido ¡Ay! ¿Esta qué viene? ¿eh? ¡Ururu! Vaya nombrecito que me gastan? Vale, ayer estuve... Bicheando un poquito Netflix A ver si había algo de Bleach Y visto que hay una película Tengo que verla todavía no la he visto Y puede estar bien Porque así me voy yo enterando más De los personajes y todo, ¿vale? Porque ahora mismo que estoy muy verde Estoy conociéndolo aquí con el juego Así que... Vamos a ver Ah, oh, por favor! Mercado, ¿vale? Sí, lo sé. <ríe> vamos a esto. Venga. Esto también habla mucho. Disculpa el inglés, pero bueno. Gikongang, dice que puedo, lo puedo usar para transformarme. Vamos a ver. ¿Qué es un Duke? ¿No era un pato, no? Vamos, vamos a ver. Sápido, Rabbit Algo del conejo Ok Tú eres imbécil, me dices <ríe> Vamos, vamos Bueno, no, se lo dice al chico, eh Que hostia está Ojo, que te tenemos dos, chicos. <ríe> Yo estoy fuera de mi cuerpo Vale, este es el que pelea Su espadita, que se la dio Rukia Así que muy bien Hola, muy buena Juan José Villanueva Bienvenido, un saludito grande Vale, está en show Ok, <ríe> buenas tardes, encantado Yo soy Chico Kurosaki Venga Esto es un cachondeo, el suena el móvil Venga Let's go Se ¿Sí No te preocupes Tómate tu tiempo dice el con ese el, el leoncito vamos a ver estos dos te parece el herrero o algo eh vamos a ver si me abramos la espada o algo no tengo ni idea ok todo esto es nuevo para mí eh ojo ojo el sombrero vamos a ver mira yeah. Así hablan el modo historia Ahí vamos <ríe> Bueno, pues nada, vamos, vamos a ver Somos bastante poderosos ahora Así que, bueno Ojo, que lo mismo nos sueltan Algún personaje más de una estrella, pero bueno subido ahí a 50 muy bien venga este menos nos pide etiqueta de esto pero bueno no pasa nada tenemos un montón no hay problema muy buena Foxy XD aquí estamos con Bleach ok también podemos cambiar ¿eh? de personaje vale vamos a verlo también podemos dar automático a ver Toma Lo hace solo, ¿vale? Para yo. Eso, eso, yo creo que coja todo El es esta mina Crista. Mira, ya me ha llegado al, al boss A ver la que le da al boss Bueno, le me va a ayudar el otro Ha pegado ahí Oh, este está guapo, a ver Una pistolilla Otro, otro ganado No sabemos cuál es, pero bueno pues estupendo Vale, un juego antiguo, pero bueno ¿Qué te tocó? ¿El ticket que regalaron? Pues... Tengo... Me, creo que me tocaron... ¿El ticket gacha, no? ¿Te refieres? Yo cogí a este Yo cogí aquí al coleguita a este Y hoy me han dado a este Al ichigo las seis estrellas Seguimos Siguiente quest No he abierto más. Podría abrir más. Tengo bache de eso, para abrir. De momento quiero ver un poquito de la historia y tal. Cuando no haga falta más nivel o algo, pues sacamos algún personaje. 98 de 50, venga. Vamos. Continuamos. ¿Te ¿Has descargado tú, Juan? Aparte te dan un ticket Creo con un 5 estrellas al azar ayer yeah, yeah, yeah, yeah me dieron al A este de nivel 80 el, el demonio ese Y hoy me han dado a este De 6 estrellas Así que muy bien otra Este Tiene alitas y rollo Toma Por lo menos parece que me ha atacado un poco <ríe> eh, Rina ¿Cómo hablas japonés? Al <ríe> final si no vamos a aprender japonés y todo. ¿Qué os parece, chavales? Que si, si queremos ser amigos de, de este, de Julia. Bueno, ¿por qué no? 1200, no está mal. Yo, como soy un beginner todavía. <ríe> Ojo, en 012, ¿eh? Está un récord seguro ahí. Venga, bueno, no ha dado a la muchacha esta. No sé quién es Creo que la vimos antes Pero bueno Siguiente pues Vía al Toshiro morado Uy, ¿eh? Está bien, ¿no? No sé quién es el Toshiro Pero bueno El mío está todo potente Podría subir más y todo Pero bueno ese está potentillo Venga, seguimos Queremos a probar a leoncillo A ver qué tal va <ríe> A ver qué tal va A ver, lucha con otros jugadores En tiempo real en la arena, ¿vale? Ojo, ese puede estar bien, chavales Claro, claro, agrégame, vamos, ver. ¿eh? Agrega, agrega Está bien estaría bien que yo lo tradujera o algo pero es que es difícil yo esto. estos cachondeos que tienen ellos aquí para esto ha terminado ahí como peleándose con esta es la leoncilla o okay, que tío <ríe> es que no me entero de nada wow, si te digo la verdad a ver si veo la película hoy ok Pasa aquí. Modo, modo alma. La sociedad del alma ha iniciado un nuevo proyecto. Proyecto. Bueno, vamos a ver. Proyecto. Son soldados de nuevo. Vale, cositas del modo historia de la alma y todo hecho, todo eso. Así que vamos a ver. Un alma artificial, dice. Que el lore de, de Del manga este No me lo sé, ¿vale? Entonces, pues Si alguno Ven, Podemos cambiar a este Al leoncillo Mira, mira ahí el leoncillo Toma <ríe> Está graciosillo, ¿eh? Vamos, vamos a qué tal Se desenvuelve contra este Bueno, nos ayudará a este no habrá problema What, what are you doing? <risa> Let's move Espera un minuto Vamos Let's go Dice que no Don't go Sí, sí Ayer lo puse en el vídeo, eh Ayer lo puse en el vídeo Ahora te lo pongo Ahora te lo pongo Ahora vamos a terminar esta misión me pongo el ID. Son unos números, eh. Prepárate para apuntarlo. <risa> ¡Ojo! Que nos ha metido ahí el palo por toda la frente. Pero bueno. La Rukia. Bueno. Come on, let's go <ríe> Come a privar El siguiente día Vale, esto es como si Hiciéramos el, el manga o algo Está bien Este ya estaba, ¿eh? Este jueguecito, pero bueno, yo no lo había jugado Y la verdad que interesante, cuanto menos A ver, pasa el siguiente día Vale, vale Aquí lo tenemos, el con, vale Este es con Hey, chicos Ya es por la mañana Levanta, míralo. Arriba, Ray Sunshine. Venga, que te levante ya de la cama y, y vete para la escuela. Vete para el instituto, que ya son las 8. Bueno, ¡toma! Para que te tiras el rollo Ahora estamos quedados <ríe> Sé gentil Nos dice Que seamos más amables Nos levantamos por la mañana Y No hemos desayunado Ni nada Y claro bueno, Nos levantamos ahí De mal humor De mala follar Como decimos por aquí Perdón De la palabra Malaje, malaje Toma, otro empujón La ruquía. Ah, ja, ja, ja. Con, que no te han de nada Este tiene un mosqueo ya Que no me vea El con Ni idea lo que me dice Es menos que con Yo qué sé Madre mía de porracillo que se están dando. Otro. Guerdo. Guerdo es que no sé lo que significa. Tendría Mira, que mirarlo. De guerdo. Vamos a el directo, ok. Mira, ya te lo puedo poner en la idea, ¿vale? Allá lo puse en el vídeo. Pero te lo pongo ahora aquí. Vale, si queremos ser amigo de este. Yudantae. Este es nivel 6, nada más. Pero. No, 6, 6 de estos que tiene aquí. 6 almas de Nivel 200, rango 3, ¿eh? Bueno. Es un cómodo, no sé. Ok. Venga. Hola, Karim, bienvenido. Venga, venga. 90, 80. Creo que ya no puede subir más, ¿eh? No sé. Pues uh, sí. Del medio seguro que no. Venga, volvemos a casa y te enseño eso. El ID. A ver si me acuerdo a dónde era. Vamos vale. a Friend puede ser. Estos son los que yo tengo. Social Network. Aceptar pues está? Buscar... Venga, aquí lo tengo 46998577 Venga, chavales, apuntadlo Y me agregáis Que no tengo amigos, que solo tengo dos amigos Hombre, es mi segundo día ¿Y si te digo que no, Karim? Lo va a contar de todas maneras, ¿no? Al menos preguntar, chaval Cuento un chiste bueno, no, no ha puesto la interrogación, pero bueno. ¿Lo tienen apuntado ya, Juan? 46.998.577. ¿Vale? 46.998.577. No es difícil. Y lo dejo, Que quiera que lo apunte, y me agregue. Ya le daré yo aquí a aceptar cuando me venga la solicitud. ¿Vale? Y ya está Aquí no sé lo que me dice Un link, no sé qué Ni idea Bueno Tenemos más misiones El móvil que no para de... Ok Juan, cuando quieras me lo manda Venga, tenemos aquí más, más coleccionables ¿Ya lo ha mandado? Voy a mirar va, creo que esto Derrota 100 enemigos guay, eh no sé qué me habrá dado el librito este libro de secreto, eh puede estar bien venga máximo ok venga 500 moneditas y cerramos creo que tiene aquí otra página Vale, vale De más, más misiones Venga, cerramos aquí Me voy aquí Y te acepto Vale Aquí están, vale, vale Claro, pues está guapo el tuyo ese Jovencito Venga, vamos a verlo Aquí está ya Vale, aceptado Ahora tendríamos que. No sé cómo hacemos el grupo y tal. Yo lo estuve mirando allá un poquillo, pero yo la verdad que ni me acuerdo. Vamos. Va, aquí que tenemos otra oferta especial. ¡Toma! hemos completado! Vale, el de, el de hacer amigos. Este ya lo tenemos hecho, ¿eh? Yeah, me mes cantonía. Está aprendiendo voy a poner. Ok. Hemos completado el normal. ¿Vale? Recogemos la recompensa, ojo. ¡Ojo! Te puedo coger otro. Ya, cuya. Toshiro, ser que tú ¿no? ¿Qué tiene? ¿Un dragón, tío? Esto es molón, ¿eh? El Toshiro ¿Me recomendáis alguno o qué? A ver, Renji Ostras, este Este, este, este me gusta, ¿eh? También Me <ríe> gustan todos ranjiku No tengo ni idea El ranjiku Robotijo, ¿o qué? Tía, tío, este Qué raro, ¿eh? No, Mayuri El Jin el kisuke que lo hemos visto antes Uf, que Tiene ahí un arma un poco rara Rango 5 morado Ya, ya, este es de 4 mm. La Rukia La que me pillo Rukia El Maestro Tortuga Duende yeah. Soy Fon Este está chulo también Es un ninja o algo, no sé A ver Qué montón, ¿eh? Retsu Aizen think parece científico o algo tenemos al zorrito este oye Sajin este Sunshui ahí con doble espada este Sunshui es el que me recomienda Sunshui me recomienda este no lo, lo he visto yo tiene buena pinta Kaname este no sé pero también tiene buena pinta ¡Ostras, este se alma parece poderosa este Va a recomendar Sunsui. Correcto, ¿o no? Pues venga, este mismo. Cuatro estrellitas. Vamos a verlo. Bueno, bueno, bueno. Aquí lo tenemos. Ojo con el de este ro Rosita. Pero parece auténtico, ¿eh? Con doble espada y.. ¡Buf! Tiene que pegar tela. Bueno, aquí tenemos sus estadísticas y tal. Vale. Ya lo podemos chapar y todo. Ah, vale. Ya sé. El, eh, esto es para no venderlo, entonces. Si los chapamos. No. El candelillo... Vale. Como. Y así ya no lo podemos vender. Eso es el tema. Vale, vale. Este es un subriper también, un capitán. Bueno, y esto. A ver. Echa un vistazo. Las órdenes normales. Vale, están esperando la dura. Ya hemos hecho dos, o, creo, ¿no? ¿O qué pasa? Dos de siete, me pone. Venga. Nuestra, esta moneditas por aquí. Y esto por aquí. Es un bloqueador. Ok. ¿Qué le dice un pájaro a otro pájaro? Pío, pío. <ríe> Los pájaros dicen pío, pío. Tanto el día piando. Ojo ahí con la fuerza esta que tenemos, ¿eh? Está brillando y todo, mis chicos, ¿eh? A ver. Vamos a editar. Vale, este lo tenemos al 50 ¿Esto qué pasa? ¿Esto los vendo o qué? ¿Tú sabes algo de esto, Juan? ¿Por qué tengo...? Sí, todavía no lo tengo abierto el cooperativo ¿Esto los puedo yo vender lo que pasa con ellos? Tío, que me dieron 50 No sé qué hacer con ellos No sé qué hacer, la verdad Venga, me voy a poner aquí este Ahora... ¿Sunsui este? ¿Cómo se llame? Venga, y vamos a intentar subirlo Para... Para conseguir libros. Esos es con... ¿Qué hago con los con esos, tío? ¿Los vendo aquí o cómo? Venga, vamos a subir a este. Un poquito. Podríamos darle ya experiencia o qué. Subimos al 30 o algo. Yeah, ya lo supongo, el bueno, 35, venga. <ríe> Entrenamiento. Luego subirá más. O las misiones que hacemos Sirven para mejorar los personajes principales Vale, ¿y cómo lo uso, tío? ¿Cómo uso los con eso? Para mejorar los personajes principales Vale, este le vamos a dar Defensa, ¿no? Este bloqueador, has dicho Tiene las mismas cosas que el otro, pero bueno Venga ¿Qué quiero subir al Ichigo primero? nochemen Aquí. Vale, pues lo vamos a mirar. Ahí, porque todas toda estas cositas. Si vosotros sabéis más que yo, pues me viene bien. Venga, voy a subir el ichigo Venga, a ver cómo es eso de. Del con. Dime cómo lo hago en Auch Men. Venga. Ascender. Usar o el poder un aliado. Venga, ingresa a su máximo nivel. Ok. Pues venga, así podemos Una habilidad de fuerza, ¿vale? Muy bien Y esto te, te sube el máximo nivel Del árbol de armas Una técnica muy poderosa, ¿vale? Pero a un, a un precio que te cuesta Te consume los personajes Y desaparecen, ¿vale? Claro, claro, no tenemos mucho, Pues venga, a ver Este lo cojo ¿Lo pongo aquí o qué? Sí ¿Y me sube el de este o no? Sí, allí parece que va subiendo algo <ríe> Un límite de nivel que pueden subir Pero puede mejorar eso dándole con... Sí, sí, ya lo he entendido Este tiene hasta el 100 O a si lo subo a los 200 o yo qué sé A lo que me deje, si tengo 50 de estos, tío a ver. También me pide dinero, creo Ahí Podemos Coger directamente ¿O qué pasa? Ahí, ahí Vale Por lo menos subí la barrita esta A ver Tenemos nueve He subido ya una barra, sí Y diez Venga, le voy a dar diez ¿No? En multiceller Multiceller no lo he visto Ah, aquí Vale, vale bueno, no pasa nada Venga, voy a acender este, a ver ¿Dónde... ¿Estás seguro de proceder? Sí, ¿no? Yo supongo que sí Vamos a ver Vale, vale Eh, perfecto Claro, claro que sí, hombre Esto no viene muy bien, tío, para subir el chico. Perfecto, muchas gracias, Juan Ojo ahí. Esto. Esto ya es más complicado. El multiseller. Yo lo voy editando aquí. Con el X. Y le damos otros 10. No, lo vi más. Vamos <ríe> no, a darle 20. Pienso yo. Mi ticket, ahora lo probamos, One. Este por aquí, 18, 19 Y 20, venga Y ascendemos, a ver cuánto me sube 600 Venga, 400 más Ok 2, ojo, me queda poco, ¿eh? Para subirlo al máximo, tío Yo le voy a dar a tope Ya lo subimos al 120 Yo creo que ya, ¿eh? Vale Iba al 120 Ok Tenemos aquí algo especial o algo No sé, no tengo ni idea ya, ¿eh? Pero bueno Accesorios que no tenemos No tenemos Vamos a ver si conseguimos alguno Vale pues esto puede estar muy bien El máximo de 120 con la ayuda de Con Y después en tu árbol de habilidades para subir 200 Ok El chico este no es bueno Bueno ya, pero De momento es el personaje principal Está bien, tío Ya sé que personas hay Muchos, el que te vaya tocando aquí no puede Bueno, este, lo hemos... este no lo ha tocado El otro lo he elegido yo Venga, vamos Mejor efecto Con los accesorios Vale, durante los Braves Battles Ah, vale, que no tienen Que no tienen efecto Es una buena idea prepararse Vale Podemos Buscar en la sección de ayuda Por si tenemos algún problema No tenemos accesorios, vale Así que pues nada A buscar accesorios Bueno, pues ya lo hemos ascendido Estupendo Sí, me dio, me, me dio antes un libro, tío Lo que no sé Me dio antes un libro Bueno Vamos a este Pues no lo subo Paso de este de subir a las habilidades <ríe> Hemos subido estos dos A ver Este sí, ¿no? Está más cuatro, ¿eh? A ver el árbol de almas Vale, ve, nos queda por subirlo ahí a tope Ya te digo y tiene más skill y todo ¿Y Dices tú Bueno, esto es... Claro, de 6 estrellas Materiales perdidos Ni idea Esto, ¿eh? Uno de Rukia Vale, String String Quest Ojo, con este String Quest El avanzado y el experto, ¿vale? Es un raid Vale Venga Power y este porque está le aquí suelen... Bueno, no sé. Vamos a ver. esperamos que sí. Ojo. Y este... No podemos. Vale. Porque no tenemos alma. Bueno. Sí, sí, lo he visto. Tengo antes... Tengo uno de dos estrellas. Creo un chico de dos estrellas o de tres. A ver, voy a probar a ver el gacha. A ver si tengo más gacha. A ver si me toca otro chulo, no sé. Pero vamos que por ahora muy bien, ¿eh? Podría haber subido de nivel y todo. A ver. Con la experiencia Y poco a poco Pues ya le voy cogiendo el rollo A los menús esto Venga Este es lo que más tenemos Pero claro que es lo que menos le sube Este es el que más. Ahí a 120 <ríe> entrenamiento Vale Ahí a tope Perfecto, está al máximo Ahí Y ya que estamos, ¿no? Vamos a darle aquí Todo lo que podamos Bueno, vamos a pelarnos. Venga, vamos a ver si nos da otro gacha de eso Y si no, pues nada Aquí Subximo, carácter Mira, aquí podemos pillar accesorios también, ¿eh? Vamos a ver Porque es que es difícil que nos toque uno de seis. A ver, ¿qué hacemos? ¿Sabes cómo va esto? Yo que no sé cómo va esto Sección de carácter Beginner kick off Este nos pide... Ni idea, ¿eh? Aquí tenemos uno de 5 estrellas garantizado Ojo este, tío <risa> Uno de 15. 15 también. Que no sé cuál coger, ¿eh? Ketsugas... Ketsugas Madre mía, el chico. ¿Y este, tío? Me viene el a Fusumon. A ver. No 250 espíritus Para Para hacer una invocación Tengo un montón de esto Podríamos hacer, ¿no? a tocar más de uno por un tiro por día Pero ¿dónde está ese? ¿Dónde está ese? Este no, el summon ticket puede ser Este no este de 5 estrellas, ¿eh? ¿Cuántas tenemos? Uno, supongo ¿Este es gratis o qué? El de allá fue gratis Este no sé yo Vale, pues le doy Venga, vamos a ver cuál nos toca me suerte Me toca unos chulo. O oh, chula Chicas, no sé qué Aunque los juegos que jugamos Son los que están en mi casa El sunsui Este es el que me he elegido antes Bueno, me toca el mismo, tío Ojo Es un ligoncete Vale Tengo 642, eso no sé lo que es ¿eh? sumón por uno no tengo más sumontiques, Sumontique, vale Ok No es el mismo, ya, ya Pero de, hombre, el personaje sí Lo que no es, es de la misma categoría, pero Vamos a ver, ¿y esto? Selección de carácter No tengo ni idea Por uno Ah, este nos garantiza uno de cuatro ¿Y Este, la águila Este no, no pide 110 ¿eh? 150 que diga bueno así nos toca no, no sé tío de pluma, plumas el lavirama, este es bueno el lavirama este cara, karakura battle sumo, ni idea ¿eh? ok venga a ver, no sé 150 para formar un summon de esto 642 642 es este Lo gasto o no Es mejor el primer banner el primer banner que es este, ¿no? El del Kiosumo Asegure el de 5 estrellas Sí, lo pone ahí 5 estrellas garantizado Venga Me ha gastado, me ha gastado de Mira, Otro trofeo bueno, otro trofeo, chicos. No muy fuerte, dice. ¿Renji? ¿Quién es Renji? ¿Este, este o esta? Bueno, nada, uno de. Parece un salvaje, una salvaje o el pecho que tiene. Y esta, no sé, una maguita o algo. Vamos a ver. No Ostras. ¿Y mi chica también. Kik! <risas> Ostras esta, Mashiro Kiki. Parece del futuro, ¿eh? Esta. está? Yoruichi. Soy Fong. Un montón de personajes. El Jin, lo hemos visto antes. El Kisuke. Soy Fon río. Mira el chico blanco Mira pues estupendo ¿no? Ahora me ha quitado de esto ¿eh? Bueno pues estupendo Este es el mejor ¿no? El que nos ha tocado El Renji A ver si lo podemos subir o algo bueno, Vale, pues ya está bien de gachas por hoy. De invocar. <ríe> Estaría bien algún accesorio, ¿eh? No sé yo. Ahí podríamos haber comprado algún accesorio. Pero bueno, eh, Ya tenemos ahí un montón de regalos. Bueno, un par de ellos. Algún regalillo que otro. Vale, aquí. Vale, 5.000 monedas Que nos dan Ok Y okay. Ese parece bueno, ¿eh? El cristal largo ese Accesorios también tienen tickets Ok, podríamos mirarlo a ver si me dan algún Accesorio Vale Queda esto Ojo, y allí también tengo algo ar Allí arriba donde bandolero Bueno Fusionamos y tal, no sé qué Venga bueno, Algo de moneditas por ahí En ellos es mejor nunca gastar orbes por ellos Pero porque no los dan, ¿no? Los accesorios esos creo que no los dan, ¿no? En Bravel Battle, creo ¿Qué decía? Vamos a me tengo aquí para el Sun Tzu, y ese. ¿El nuevo? Madre mía. Vamos. Otro más. Pasado. Ahí. Ahora sí, ¿no? Están en rango 5. Supongo que es que ya no lo ha dado. No sé por qué está ahí todavía, ¿vale? En el evento te regalan tickets de accesorio Ok. Vamos a seguir un poquito la moda, la, el modo historia. Yo creo, bueno, que me tengo que a poner a este. Un momentillo. Ha dado dos nuevos. ¿Cuál me recomienda? A ver Ya subí a Este Sí, antes hicimos un evento con la rupia Y subí bastantes niveles Ya está muy bien De momento no lo voy a utilizar a este Como tenemos estos dos fuertecillos Al y eso De momento no lo voy a utilizar Ostras, pues este sí lo podría eh, echar el candadillo Para que no Se me vaya a Echarme el candadillo Ahí, cerra. Y luego ya sería cuestión de de subir a este, pero bueno Que ponga todos los nuevos, vale Voy a poner a este, entonces Como ese ya está al máximo nivel Ok Y estos que suban ahora De experiencia, solo Ok Con el chico vamos bien Y como tengo el juego cruzado que nos ayudan ahí Con los bosses y todo Venga, seguimos con el modo historia, vale A ver si se me abre Este, el cooperativo, poco a poco este ni siquiera lo he mirado todavía Los eventos, que es lo que tú decías Pero bueno, estamos aquí ahora mismo Con el modo historia ¿Vale? A ver hasta dónde podemos llegar Venga Aquí nos quitará otro ticket de esos Pero me da igual Supongo que esto es para jugar Este creo que está también para móviles El jueguito 15 nivel 20 Power up Dice Venga, vamos a ir pasando esto un poquillo Si no Ahí Dame ahí Vamos a probar este Toma A ver cómo pega Este Mira De esta manera nos van a ayudar Toma ¿Qué os parece? <ríe> Yuzu, corre ¡Wow! A ver si sube este de nivel o algo Venga, las tres estrellitas Ahí, ahí Ha subido un poco, pero bueno ¿Vale? No pasa nada Venga, siguiente nivel Ahí Confirmamos. Esto es lo que no sé lo que es, a ver. Esto. No killer. Hollow. No tengo ni idea, ¿eh? Eso no sé para qué será. Y luego tenemos ahí varios equipos. Podemos poner ahí varios equipos. Esto de esta ingresa los la, está la del personaje. Vale, con scroll, con libritos de esos, tío. Con pergaminos. Esto lo paso, si no. Modo historias largo y. No retrasa mucho, ¿vale? nuestro avance Venga, ahí Fuerza un cementerio Venga Este no lo hemos probado, ¿no? El Sensui Vamos a ver Toma Voy a ahí a quien sea Que la ayuda ahí también pegando ahí un espadazo, ¿eh? Muy pero muy largo Bueno, bueno eso está bien A ver, esta noche sí me veo la peli Y <ríe> ya pues Sabré más cositas del modo historia Los bosses ni los veo morir ni nada, macho <ríe> Venga Mira, que carita de <ríe> Ahí, ahí Venga Le enviamos Hay Amistad este no. Verdad, ya han subido al 5. Ok. Si llegamos al 19 o algo. Que he visto ahí una... Ojo. Se pone la cosa chunga. ¿Quién es? No sabemos. ¿Quién eres tú? No Sabemos. Urryu Urryu Venga, vamos al lío. La historia de este chico Que si no se enrolla mucho Venga El Sustituto de Soul Reaper Vamos al lío El río Shida Es un Quincy no sé qué es un Quincy. Vale. <ríe> bueno. A ver si le ayudamos. Aquí ya está otro ticket. Y confirmamos. Vale, pues muchas gracias por toda la info, ¿eh, Juan? Me ha ayudado bastante con los cunos y todo. O sea que muy bien, tío. Vaya tela Un momentillo Estamos por aquí Tito. Venga, chavales. Animarse ahí, compartir y jugar aquí conmigo. <ríe> ahí, ahí, va, va José. Muchas gracias, eh, campeón. También lo anda jugando en la Play. Genial, tío. Yo lo descubrí por casualidad. Y oye, a ser un juego de móvil, pues unos ratillos Está muy bien Si sí. Esto es para los fans de la serie Desde luego Pero vamos A cualquiera que no lo sea También Yo por ejemplo No soy mi fan de la serie Del manga a Como me refiero Y del anime Toma ahí El chico ahí como pelea Venga vamos Venga, al lío Buah Si no se ve ni Ni la habilidad Venga, pues ya hemos derrotado a 150 enemigos Estupendo Venga, otro nivel 200 Mandamos requer De Amistad Venga Vale No está mal, no está mal el huevito. La verdad que bastante jugable y todo. Este tiene dos simbolitos, ¿eh? Este tiene azul Reaper y algo más. Arriba ahí el triangulito ese. Venga, pues seguimos. Vamos a ver. a りな Bueno, ya estamos por aquí. Culpado. Soul Reaper y Capitán. Ok. Bueno, me le pegas, tío? ¿Sabes tú? Manco tercero. Venga, a ver, el manco tercero es. 0.39. Ven Esta, la verdad, que se, es bastante fácil el modo historia este. De momento. Hemos subido bastante a los personajes y todo. O sea que... Vamos. Ok. Chad. Este es del principio, a ver. Me gusta este tipo samurái Está muy bien El Ichigo El personaje así clásico El protagonista clásico La sutora. No, tengo ni idea Este sí lo hemos visto morir Arena, Arena, nenenda todo bien por aquí. Esto es lo malo Que no paramos todo el rato De enviar invitaciones Y toda la historia Pero bueno <risa> Ah, ¿tú te viste el manga? Yo es que no lo he visto Quiero ver, a ver esta noche Si tengo tiempo y puedo Y intentaré verla La película De Netflix Venga No sé ni por qué pues, vamos ya Pero bueno ¡Ojo! Orihimi y Satsuki. Vale. Satsuki fue herida por, por un holo, ¿eh? Cuidado. Los holo me imagino que son los demonios, estos. Ya os digo, así si me veo hoy. Capítulo 17. Tenemos que llegar al 19. El 19 es el chungo, ¿eh? Vamos a ver. Confirmamos. ahí poco a poco pues nos vamos haciendo con los controles ten en cuenta que es un juego para móviles y tal a ver, tiene toda la estética del de juego de móvil venga pasamos y al lío y matando cucarachas de esta voladora y no voladora cabezones son no es, es un estilo así manga así de cabezones ¿quién es? Toma, ¿A qué le hemos dado ese Toma Como vemos que le doy al L1 y vaya a ver Un mi ataque especial Un chandelier, ojo el, el tentaculillo a esto Vale, te este parece chunguillo, eh Ojo, le da el especial Toma <ríe> es el diseño por el juego, no son cabezones, dice. <ríe> mira, mira, ya salen estrellitas. al origine. original. Bueno, pues ya ya subido subido nivel nivel Ok Ok Ve, a ver. Quincy este. Es el... Algo que nos dijo antes también del Quincy este. Quincy John <ríe> Ok, pues vamos, lío Sí, ¿no? Si sí, estos juegos mola. Mira esto, los dispensadores de caramelos. Yo tengo algunos de estos de. No me acuerdo qué marca era. Tampoco vamos a decir marca, pero bueno. Esto famosa. Y en Japón aquí hay mucho merchandising de este tipo. De todo. De ahí puedes encontrar lo que quiera. Del bli este. de llavero. Mechero, yo que sé. Llavero, otra vez. De todo. Diente, zapatilla, zapatillas. Toma. Pedazos pegas Bueno, al segundo día ya tenemos el chico en nivel 120. No está mal. A ver este muchacho. ¿Qué le pasa? ¿Estás bien o qué? Sensei. Oh, Dios, que le han asesinado al Sensei. Bueno. Vamos. ¡Toma! Otra vez el ataque superpoderoso. poderoso. Gastando ahí el especial. Ahí. Marina. Vale. Ya te digo que la estética Pues me gusta Sobre todo en muchos personajes también No rayarse mucho si no sale el que queréis Vale Yo como no tengo ningún favorito Pues voy bien de momento Mira, Ya hemos limpiado el 18 Vamos por el 19 muy buena, argolilla. Chico y río. Vamos a ver. Ostras, un holo gigante, ¿eh? aparecido. Como decía este... Vamos a ver. 10 orbes por subir mi personaje a nivel máximo. ¡Ole! Yo sé que allá me regalaron a mí un montón de cosas. ¿Vale? Y no paramos de coger regalitos que eso es lo que engancha a los juegos esto que te van dando ahí un montón de cositas venga vamos a ver el hurrio. vale un critical vale todo viciado sí sí está todo guapo Yo... me está gustando el juego la verdad Está teniendo éxito en el canal y yo, yo digo, pues... Lleva poco en la tienda, el actor es... doy otra vez mi poder ahí auténtico. ¿O okay. qué? No sé si le he dado... Es que hay personajes muy Muy poderosos. La de dos estrellitas, pues normal. Yo lo tenía también, el chico de dos estrellas. Ya lo cambié por este de, de, de 6. <ríe> no paro de enviar invitaciones de esta. ¿Te ¿La descargo al final? ¿Algolilla o okay? qué? Venga. Ya, ya, pero que no es muy necesario tampoco el idioma. Le da a pasar la historia y ya está, tampoco. Y si no, va a pues, aprender inglés, macho. Siempre es un buen... <ríe> Buen momento para aprender inglés Para aprender idiomas <risa> No, no El no, no Venga, vamos a volver a casa Que sí, que sí Que puedes jugar en modo cooperativo y todo Me Tienes que agregar como amigo Me tienes que agregar, gargolilla A ver, agrégame aquí Me Tienes que mandar invitación Aquí Este, apunta a mi número Apunta mi, mi player de 46998577 Ahí es donde estoy, ahí ubicado Me agregas ahí como amigo Y podemos jugar luego al modo cooperativo y todo, tío, y en arena y todo Ayer lo intenté la arena, pasé que no me iba apunta el número ya No estás conectado, pero bueno, apúntate el número Que no estás conectado Apúntatelo donde sea y luego ya me lo manda. Avísame cuando lo apunte. 46998577. Apúntale. Que hay multiplayer, no, no se necesita PS Plus ni nada, tío. Simplemente conexión a internet y ya está. Yo creo que puede estar muy bien, tío. Echa aquí una lucha, una batalla. Con los Bli. A ver si me engancho. Ahí, ¿lo tienes? Eh, pues estupendo. ¿Vale? En la que puedas, pues me lo manda. Ah, vale. El Renji es el, el samurái ese de, de la coletita. Parece el Kenshin, el último samurái. Guerrero, ok. Volvería cambiarle los trajes o algo. Me supongo que con el cambio de carta o algo. Tengo el Versus y tengo la arena. Vale, tengo que abrir este. No sé cómo se abre. Limpiar parte 1: Sustituto Sul Reaper de la historia. Es normal. Misiones abiertas. No sé si nos falta alguna ¿eh? 8 19 Lo mismo nos falta la 20 No sé Sería bueno mejorar al Sun Yo Tengo nivel 13 A ver ¿Qué quieres que lo mejore? Al Sun Venga, vamos a ver A nivel 13, ¿vale? Venga, vamos a darle aquí. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Que tenía ahí. Bueno, subió un montón. Creo que lo subió a tope, ¿no? O qué? Hay una manera Haciendo eventos Suben rápido, ¿eh? Y me ahorro esto A ver Un momentillo Vamos a probar. Que antes hizo un evento Y Y subieron bastante nivel Estoy en la élite tochetado Dice Ya mismo, yo mismo Tú mira a mi chico ahí Como brilla Y de rayos eléctrico y todo Venga, yo creo que era esto, ¿eh? La ventito. Si no, ahora lo miro en el otro lado Este no sé lo que es ¿Vale? El de Detective Journalist No tengo ni idea ¿Lo probamos o qué? ¿Pone capítulo 1? No sé Venga, vamos a ver No tengo ni idea, ¿eh? Vamos a verlo Que no sé La cantidad de, de power que necesitamos Para hacer la misión, pero bueno Yo le voy a dar por si acaso Pero vamos a ver, también tenemos ahí para activar bonus y todo Estoy viendo El Rainbow, sí El Siag, ¿no? Y el de vaya a Daylight, ese había también un bú o algo, ¿no? Yo la otra vez sí lo hice, el bus Esta vez no lo he actualizado Tío, sí, el SIEG, digo, el Rainbow si SIEG Se llama así, siege. Este es el día, esto no sé lo que ha he hecho, ¿vale? El JOURNAL y este Reputación Ojo, ¿eh? ¡Otra, cuanta medilla, ¿no? ¡Qué guapo! No, pero ahora bien, ¿no? Ahí, dale, duro. Batalla del boss. ¡Hola! Tiene mala pinta, ¿eh? son de una banda. Sospechosamente. <ríe> Vamos a ver. Bueno, el detective es Está de fuerza. ¿Estos ¿Quieren que lo reviente? Pues venga. La otra se lo ha cargado. Y ni lo he visto. Bueno. Hemos derrotado 250 enemigos. Yuki. Vale Ya pues estupendo, ¿no? Nos han dado aquí cositas de estas para subir los personajes Han subido poco, antes me subieron más En otro evento Pero supongo que bien, vamos 150 puntos, ¿eh? Ojo con esto y nos envían un regalito, eh. Oh, que nos han enviado otro ticket. Bueno, bueno, qué bien. Ya, ya. Supongo que esta, pues, de momento va bien. Como oh, que nos han mandado también polvo de este mágico. Polvo de hada. Ha evolucionado. ¿Listo? ¿Tú qué? tío? un corazón aquí. Bueno. Más cositas, más regalitos. de tiempo limitado No sé si serán esas ¿eh? Antes hice una con la Rukia Y me dio bastante experiencia Esta, ¿no? Creo que hice esta Esta es la especial, ¿no? Pero los básicos Que no sé si hice esta o la otra Tenemos dos. ¿Cuál hago? Que antes no sé cuál hice. Venga, esta misma, la de atributos, la de. Sí, yo creo que antes hice la azulita, la de los básicos. Vamos a ver. Si me deja hacerla. Aquí podemos subir bastante, creo, ¿eh? De experiencia. Vamos a ver. Si tenemos suerte. No sé lo que es. Quedéis, Sigo en sustituto. Para de Rukia, vale. Está listo para la siguiente elección. Pues nada. Vamos al lío. A ver, que tenemos por aquí. Vale, de momento cae. Ataques básicos también. Que lo miende siempre Ah no Parquecito aquí Toma 11 combos Perfecto Venga vamos Hay que derrotar a los hollows esto. No me da tiempo Venga Mira el con, el con este Rukia Ok A ver cuánto nos da de experiencia y tal. Ok, estamos enviando amistad a todo el mundo. A ¿eh? sube muy poco, la verdad. Antes me subió más. Bueno, pues tenemos otro ticket de los normales. Vale, pues muy bien. Este me ha dado poca, ¿eh? <risa> a ver Atributos, poca leche Vamos a ver este, de los básicos Vamos a ver, vamos a ver ¿Y por qué no se me abre esto, tío? De dejar el hard Limpia primero el nivel, dice Ah, vale, este sí me lo ha abierto ya Vale, vale Atributos nos da esta recompensa. ¿Comprobarlo, no? El duro. Vale, no sé qué, qué poder necesitaré. El que da experiencia ya, pero no sé cuál es. Si es este o el otro. Ya te digo, no, no sé diferenciarlo mucho. Uno ponía atributo me vamos a darle al duro, a ver qué tal. Con el chico me los cargo, ¿no? Sube el... el personaje con el... Con pociones Venga Vamos allá Científico A ver, este... está a nivel bajo pero tiene como más ataque de área parece que o sea, no hemos probado ha sido el especial Uf, ahí ha pegado una buena eh aquí está el boss Ay, no, le he dado dos veces y no lo he visto La emisión es de ruque, pero parece que una vez por día Sí, pues lo he hecho antes, entonces Pero bueno Era una de estas, no sé cuál, cuál ha sido Ya llevamos un par de ellas o tres Hechas y limpia. Así que bien Azurcar Este da poca experiencia Mira, pero pues nos da tickets de esto, ¿vale? De atributos Ok Vamos a... Vamos a intentar el otro El Berihard A ver qué tal Entrenamiento especial, ¿no? Venga, party time Unos personajes añadidos, ¿eh? Ojo con esto Ven. vamos a ver la elección Vale Vamos Pum, esa, esa Esa me encanta Esa tocada Venga Uy, Se me ha dado ¿eh? Sí, sí Son un poquito más durillos Se nota Ostras, tí, qué pintas, tío Qué pintas, chaval El virus Ese se lo va a cargar yeah. <risa> Estupendo, ahí, misión completada. Perfecto, 41 segundos hemos tardado, eh. Mira, mira, otro ticket que nos da Ojo. Puede ser interesante No voy a invocar más, ¿eh? Veamos la especial de Sun Sui. sí, le he dado, lo que pasa que le he dado dos veces Y luego al final, pues nada Venga, vamos a ver esto Vale, aquí nos dan cristales Por hacerlo en, en medio Ah, no, cristales de experiencia en medio Vale Y nos da Monedita Limpiar esto, parte 1. Sustituto Soul Reaper. En normal. el modo historia. Y este, el Bravel Battle. Este también hay que hacerlo. A ver. El Bravel Battle. Este no sé cómo va mucho, ¿eh? Este creo que no pudimos la otra vez con el. Con este no, tío. ¿Cómo cambio de personaje? ¿Shane? Puede ser. ¿Por qué tengo este? Liga Open. fin de semana o qué? ¡No, no! Se me ha ido el internet. Perdón. Sorry, sorry. Tres probabilidad de un 5 estrellas. Ok. Es que no quiero con el este, tío. Con este no... Si podemos cambiar de grupo o algo. Aquí, aquí. Aquí, no. Esto tiene poder de batalla. A ver si podemos... Cambiar, como como yo yo tío. Equipo está vacío, por favor selecciona un un personaje. A ver. Ah, pero no no puedo. No sé cómo poner aquí el equipo tío. En segundo lugar lo cambia. En prepare of battle. En slot. A ver, entonces me tengo que ir para atrás, ¿no? Tengo un poco de ataque, tengo... Bueno, aquí sí, tengo ya 2500, pero no, no es lo que quiero. En el slot, en slot. A ver, ¿dónde está el slot? Si es que no lo veo. Aquí estábamos antes, ¿no? ¿Dónde está el log? ¿A quién prepare for battle le doy o qué? Porque aquí es que no me deja. Abajo de personaje te sale el log 1 Yo no lo veo, tío. Abajo. Eh, la no. <ríe> Recompensas no. No. <ríe> me ha mandado el quinto pimiento de trabajo en internet. Pero le doy aquí a prepare for battle Preparado para la batalla Ah, vale, aquí es lo Leche que no lo veía ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con el lo? Listo. No Que no sé cómo cambiarlo, tío El lo. Vale Jopeta Venga, lo tenemos. Confirmamos. Vale. Gracias. Qué difícil, tío, hacer esto. Este lo dejo. Y... ¿Cuánto tenemos? 4.000 de ataque. Luego contra estos podemos. Tienen todos menos ataque que yo. Este lo podría cambiar. También ponerme alguno de... De estos dos. Es un y este, ¿no? Ahí. Confirmamos. Tenemos que mirar también lo del carácter link ese. Esto no sé. A ver. ¿Tiene carácter link o qué pasa, Dios Esto es que no sé cómo va, ¿eh? No sé, dice. Le podemos dar uno de estos, ¿no? Supongo. ¿Todo esto o qué? ¿Eso que es para, para meterle aquí alguno de estos? Sí ¿Le doy un con o qué? Tengo, tengo varios A ver Si le pongo el, el otro, tío El, el suyo, el un suyo este El 35 A ver. Me da ataque más 5 Cada uno tiene ahí una habilidad Ponle un con mejor ¿Seguro? Este es me Menos daño de este Si le pongo Al de 50 Igual Menos 6 Pues nada o sea, este mejor Venga, confirmamos Esto es nuevo, ¿eh? Lo estoy viendo nuevo Venga, pues lo tenemos ahí, el carácter Link Venga, pues estupendo Los otros no tienen carácter Link ¿A <ríe> este que le pongo? ¡Joder! Oh, este puede, puede ponerle 3 Te pegarían por con 94 Ah, vale, ah, claro, el otro dices que De escudo y no, o qué? De tanque ¿Y este que le ponemos? ¿De, de, de nivel de ataque, ¿o qué? A ver ¿Qué hago este? ¿Ponerle tres con o qué? Este le recarga Ataque normal, ataque fuerte ¿Qué te parece? ¿Meto alguno de estos? Mira, este lo tengo rep y todo, tío. El slow, duration. Duración de.. De la cámara lenta, no sé. Solo puede un con nada más. Vale. Entonces le meto un con y alguno de los otros, ¿no? A ver si me deja otro. No. Vale, está ya linkeado. Correcto. Gracias, tío. ¿Le meto alguno o qué? ¿Alguno repe o qué? <risa> mira, este. Este me deja más moneda, ¿eh? Con el Kisuke. Supongo. No le voy a utilizar. El Kisuke ese. ¿Y qué le meto? Ah, mira, con, con el chico este de una estrella nos da 12 de estamina. <ríe> También traté de ponerle más con... Ahí ahí lo averiguaste, ¿no? <ríe> vale, esto está en equipo, ya no puedo... ¿Qué me recomienda? Un poco de estamina... O ataque... Este... Puede estar bien... Ahí... Supongo... Y confirmamos... Vale... Ahí está. Ataque más 5 me da ahí. Mira, pues estupendo, ¿no? Vamos a ver, killer. Y faltaría este, ¿no? Este también le puedo poner 3. Pues venga. Uno por aquí. <ríe> eh, ¿Qué más? de ataque, ¿no? Un Ataque más 5. Daño de ataque normal más 8. Este es que de 4 estrellas. Ataque normal más 6. Focus. Este lo tengo, repe. Venga, pues le pongo este. Lo tengo repetido. Y este también, el de las monedas que lo vamos a poner también. De suerte más monedita. Venga. Ataque, ¿no? Bueno, ya. A ver, confirma Que está en otro lado. A ver. Algo ha pasado ahí. He puesto uno que, que estaría en otro lado, no sé. Con. Este no puede ponérselo, ¿no? Sí, sí, está en 80, ya, ya. Mm. Está es muy bueno también, ¿eh? De 5 estrellas, pero está es muy bueno. No Le voy a dar este, yo que o sé. Sea, si me deja el Jin, creo que no. No lo tengo ningún equipo. Y. Ah, claro, este es el Kisuke, vale, el que. Vale, vale. Pues le voy a dar este de. El chico. Nos da ahí. Ataque. Venga, ahora sí. O tampoco No sé, tío O peta A lo mejor el con no puede ponérselo No sé, ya Me está tocando un poquito La moral Venga, le pongo este El chico de estamina. Y el chat de defensa Venga a ver si ahora ya me deja Por fin Venga, 12 estaminas, 5 defensa y 5 DSP Estupendo Por fin Vamos aprendiendo poco a poco Venga ¿Qué pasa? Nada, ¿no? Bueno Ya me he ido para atrás Madre mía Al final no hago ninguna misión Disculpa, Venga, vamos a intentar este, ¿no? Que me ha bajado 3.900 Teníamos más poder, tío Antes teníamos 4.000 Se me ha bajado, eh <ríe> El ataque No sé por qué Ah, claro, porque Antes teníamos al con 50 Y este nivel 19 No sé por eso Bueno, pero no pasa nada Sí, 3.900 antes tenía 4.000 Venga, hemos completado Un breve battle de esto O lo vamos a completar no tengo ni idea, ¿eh? Vamos a ver Tenemos que matar a alguno ¡Oh! Toma ahí Pues ya me han matado dos Falta el Karin este eh. Vale, pues está chulo un 3 contra el 3 Este mismo nos cuesta un poquillo más que claro Bueno Vamos a intentar Sí, sí Le hemos dado un palizón Vamos a ver ahora Tiene un poquito menos que nosotros Pero bueno Vamos a ver Ojo el de la alita, eh Ese que tú tienes El del dragoncillo Que El toshiro ese, ¿no? ¿Me dijiste Estamos dando bien. Venga, dale ahí en el fuego. Oh Aún Uno ha cascado el de nivel 19, pero es normal el nivel 19. Pero los otros dos me han aguantado bien. <ríe> eh, pues estupendo. Elemento morado. Sí, sí, me lo dijiste antes. Venga, ¿qué hacemos? ¿Seguimos no? Yo que sé, es que no sé Esto a ver si aumentamos el power o... o... ¿Qué pasa? Venga, vamos Ahí, ya hemos completado tres Venga, vamos Toma ahí, pa' ver qué te he hecho el juego. Hemos liquidado uno Dos Y este último tres La cajilla es lo que nos cogemos ahí No sé eh, Hasta que nada han sobrevivió los tres Ya estamos en rango 10.600 Venga 3.500 otra vez Vamos a ver Okay. es lo malo que hay que jugarlo todos los días Para que te dé el bonus y toda la historia Vale Vamos a matar uno, eh Mira, ahí he cogido algo Bien, bien, el, el especial Bien, chico Toma Toma, que te doy ahí ¡Se cura! ¡Ojo que se cura esa, eh! la Dale, especial ¡Toma, garra! ¡Ja, ja, eh ¿Qué os parece? Mi nivel 80 Perfecto Ah, vale, pues tenemos que ir bajando El rango este Venga, Estaría bien que este Estuviera más nivel, pero bueno No pasa nada Podríamos poner al otro también, al cuno Tengo 800 monedas sin saber por qué Vale, vamos gastando tickets de esto, Ya, ya tenemos 5 de 5 Hay que hacer 10 y todo Venga, voy a intentar hacer los 10, podemos. Malo el Sun y tío, que es nivel bajo, pero bueno. De momento está aguantando. Perfecto, con la ayuda de los otros. Muy bien. No lo sé, tío. No tengo ni idea. Este de nivel 3200. Vamos, de power. Vamos a verlo. Gastamos otro ticket de estos. 5 igual a 2 efectos. Venga. Ahí ya me ha matado a uno a otro y nos falta uno le hemos dado ahí tela que no sé la cajilla esa se romperá o, ¿o qué venga 2700 aquí que hemos ganado eh ojo esto qué es una batalla extra ojo ¿quién es tío? con el delantal este con el mandil las 10 peleas Si sí, podría pues voy a Intentarlo también Ok Son fáciles nivel 5, tío Se van a caer en un golpe No, eh Tienen ahí su... ¡Aguante! ¡Toma! Ahora esta Resitados, son dos niños El del mandil Vale Oh, aquí 3.500, venga Estamos en 6.622 Venga Ya quedan poquitos, parece Mira, otra vez este del mandil Ahora están todos los Este que tiene aquí unos personajes raros Venga, llevamos 7 Ok, estamos descubriendo nuevas cositas hoy, un nuevo modo de juego. Un montón de cosas hoy, ¿eh? Está. Centauro, parece, hay un caballero centauro ahí con la lanza. Graciosa. Está de aquí. Mira, pues estupendo. 4.000 de scores. Así que... Venga, a ver. Pues este mismo, no sé. Tangesu, A ver este. Tiene 2800. Y aquí vamos subiendo, parece, en el rango también. Ok. Seis de cuatro jugadores, ¿eh? Ojo a eso. Vale. Yo en principio me creía que iba a ser más un juego Típico de, de pelea Al uso, ¿vale? De uno contra uno y tal Pero bueno, me ha sorprendido bastante, la verdad Claro, se nota mucho la influencia de, del móvil De Android, pero bueno Está bien que lo traigan Aquí a, a PS4 Y PS5 Nos Quedan dos tickets Vamos a ver este. Venga. El nivel 60. Uoma, oh, la que le hemos dado. Mira. Eh, ahora sí ha roto la cajita, eh. Ahora sí la hemos roto. Vale. Queda uno, eh Un ticket Vamos, este del 3.500 Venga Venga, completo A lo mejor esto es lo que tú dices o algo No, estos son los orbes Para subir a los personajes A máximo nivel Vamos a ver o pues le tendría que dar más uno Al ichigo este o algo De verdad, me gusta, el chico. Eh, el otro ha cogido la. Dios, me hace el especial, ¿eh? Ojo con eso. Ojo que nos mata, ¿eh? Nos ha matado, tío. El especial ese nos ha dado la del pulpo. Bueno, nuestra primera derrota. A ver, es que el otro falla, tío, el de nivel 19. No pasa nada. De las derrotas también se prende. Bueno, ya no tenemos tickets, ¿vale? En, en dos horas te dan otro ticket Pues aquí hemos llegado Vale Aquí con los Bravel Battle <ríe> Great Battle Ok Vamos a coger unos regalitos que tenemos por aquí Sí, sí, ha remontado tela con el especial El especial ese ha sido el que Me ha, me ha liquidado tenemos que seguir aquí con el modo historia este, el hard. ¿Vale? Aquí, sustituirte Show soul reaper en es normal. Esto es lo que tengo que hacer. Y luego, pues, progresar aquí en lo de los amigos, ¿vale? Tenemos dos. Y a ver si tenemos algún amigo más. Puedo usar mis monedas con... Ok. Aquí los regalitos. Caja de regalo. coleccionar todo vale aquí tenemos dos ticas nuevos ¿eh? otro de evolución el power hair este el corazón de poder el normal y el premium o sea que bastante bien eh aquí 40 puntitos más mi amigo Point. Ok. Esos son los que tú dices, ¿no? Los free and point. Vale. Buah. Aquí de los eventos. 5 tickets premium, eh. Ojo, poca broma. Y aquí polvo de este devolución. De Muy bien. Por aquí Este por aquí En battle, ¿no? Ya, ya Ya no hemos salido del battle Vamos ah, bueno. a ver ¿Le he dado donde no era o qué pasa? Aquí lo diario Bueno, bueno, cuántos cristales Otro Cinco tickets de alma, ¿eh? Muy rico Venga tenemos un libro, ¿eh? Libro de Un juego, una llave, ¿eh? La skill. Muy buena. Medallas raras. Estas son, ¿no? Estas son los con que tú dices. Vale, monedas raras. Medallas raras. Y estas son monedas normales. ¡Ojo! 500.000 de moneda me han dado. Y por aquí otros 500.000. Eso es un millón. Madre mía. ¡Qué Buena recompensa. ¡Ja, <risa> Me gusta, me gusta. Y los gratis esto que no lo hemos cogido. Venga. Ya, ¿no? Ahora. Pues estupendo. ¡Guau! Cuántos regalitos. Falta mejorar personajes y tal. Subir a estos, ¿no? La experiencia. Venga, lo vamos a hacer ya. Esto no. A ver. Al soltri. Experiencia. Al 60. Creo que está a tope. Pues venga. El entrenamiento. El tirón. Al máximo. Perfecto. Ahora había que darle esto, por supuesto Este me diste que era de defensivo No sé Vamos a darle caña Al defensivo Venga uf, Me habíamos recuperado, claro, me había dado un millón de monedas Vamos, tenemos ya 7 millones? Venga Supongo que esta mina también a tope Venga Quito de ataque Multipower Vale Muchas gracias Así lo hacemos del tirón Vale, aquí se nos han descubierto Se nos han desbloqueado los, los links Low y todo Muy bien Fenómeno esto es lo que queríamos, ¿vale? Ahora vamos por el otro Renji Aquí Sol Thank you, thank you Experiencia Al 60, venga Ok, perfecto. Y ahora el multipower. Y del tiro ¿Qué os parece? Lo tenemos todo, amigos. A darle compra puedo subir a nivel 100. ¿A quién se lo doy? ¿A cualquiera de los dos? ¿Un sui o este? ¿Cuál ves tú? Sunsui. ¿Cuánto tiene? Ataque 377. Y defensa 182. Pues tiene poca defensa, eh. A ver. 377, 182. Eh, el otro tiene más ataque. Defensa, dos más. Es un sweet tiene más de ataque que este. Mm. Pues venga, le damos con de esto. ¿Dónde era? ¿En Oyemen era o en Sultry? Ya no me acuerdo, ¿eh? No, en men Aquí no era, ¿no? Sí, aquí era. ¿Dónde están los con? Aquí. Vamos. No. Pero ya tengo poco, ¿eh? puede subir el 80 el 5 y 8 le he quitado si sí. lo debo los 80 o como que hago es que tengo pocos con ya ¿eh? le doy 5 o que Hola Corocris TVT Sube primero los con al máximo Porque le den gemas Y ahí lo usa para Orbe, ya me pierdo Tenía uno de 50 al con Y no sé qué he hecho con él Lo mismo lo he metido en la lista, no, en la lista no está Aquí, aquí lo tengo El con de 50, tengo un con al 50 Okay. A ver, ascende ¿Cuánto le hemos dado al final? Cinco Cinco con le hemos dado Venga Sube uno y puede subir a, Al ochenta Al ochenta hemos subido Vaya, el con primero. Debe subirle los orbes. A ver. al con. ¿Pero que, que lo hacienda el con o cómo? Tengo uno al 50. Solo se gasta dos con para eso y se va con 10 Que no sé lo que me dice. ¿eh? ¿Que suba este o cómo? La verdad que ahí me pierdo un poco Si no me lo dices un poquito más ¿Aquí? ¿Que lo suba aquí de experiencia o qué? Con los cristales esto de... Debe subirle los orbes Estos son los orbes, ¿no? ¿Eh? En following quest ¿Tú ¿Quieres mover a esta quest? Con bonanza Pues esta será la quest que decir, ¿No? Al que está a nivel 50, ese que le hago. A ver... Esta, se me ha perdido ahora. Está arriba, entonces. Aquí. ¿Cómo que no? Al que dice... El sí, chico es que... Suba el con a nivel máximo Pero dándole más con, ¿no? ¿O qué? ¿Aquí, no o qué? Para que suba más de 50 presión si 4 estrellas nada más, ¿no? ¿Para qué lo voy a subir? ¿Qué hago? ¿Le doy de esto o qué? ¿De nivel 1 o qué? Esto, lo que tú dices, ¿no? Los orbes esto de aquí Que hay arriba, ¿no? Eso de aquí arriba ¿Y qué lo subo? ¿Con esto de una estrella o qué? Esto lo va a subir muy poco Estos Los gastos, ¿no? Esto es un pego, ¿no? Bueno, que los puede utilizar Los links esos, pero Pff, Estos tíos bajitos Pff, Este que me dio al principio También el chat este Que lo subí a nivel 3 Y el chico este Que use los con A ver Sí, mira, especial app. Sí, sí, vale, vale. Con, con, con, pues... Claro. Eso es lo que decía, fusionarlo. Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Coro Thank you. Vale. Tres, cuatro y cinco. Ya lo tengo al máximo. Y lo haciendo. Vale. Ahí lo tenemos máximo nivel. Vale, el 70. Sí, sí, le he dado ahí... Cuatro. Estrene. Movimiento especial, level up, dice. Ojo. No tengo ninguno, ¿no? Esto no tengo ninguno. Eh, movimiento especial. Mire que... Y ganarlo en algún lado o algo. Vale. Y ahora le subo el nivel, ¿no? A este. ¿Ya está a tope o qué? Porque puede subir más, ¿no? Ah, no, ya no puedo más. Vale, vale. Incluso le podría meter un carácter lindo a estos, ¿no? ¿O qué? <risa> Dice que uno. Bueno, lo paso. Y claro, le podría meter uno de estos, ¿no? Supongo. Estamina o algo, ¿o qué? El árbol de habilidades. Vamos a ver. Aquí mejor ahora, ¿no? Y ahora experiencia, ¿no? Le doy aquí experiencia. Vamos a ver. Tenemos a Sube al 80, ¿no? 70 Vale Venga Vale Y nos ha, no ha dado 35 Orbes de estos De espíritu Vale Ya lo tengo al máximo ¿Y ahora qué hago? Coro Cris ¿Le subo esto o qué? ¿Con el multipower o qué? Jeje <risa> O ya no me interesa ¿Esto se lo subo o no? Ah, habilidades Estas las técnicas Lo está Esto no, no Esto no se lo subo Vale Ok, lo dejo así tal como está Dice que me, me protege No sé qué bueno ¿Y ahora qué? ¿Lo cierro, no? ¿Para no venderlo o algo o qué? Vale, vale No lo he subido Le cierro el candado, ¿no? Ahí para no venderlo Yo qué sé Así por lo menos Lo diferencio de los otros. ¿Te voy a quedar alguno? Bueno También podría hacer aquí otro equipo A ver me voy a poner este Me voy a poner este Espera ¡No! no se me ha ido, se me ha ido Un momentillo, perdona Ahí El alcohol nuevo este me Voy a poner aquí, ya tenemos dos equipos Vale, supongo Dependiendo del personaje Me dará más gemas Ah, el con me puede servir como, como Link Vale Está ahí en más 4 también Como el... El Ichigo Ok Ahí cambiarlo a esta, ¿eh? Este me da estamina más 5 Este grupo Y este me da estamina más 15 Ataque más 7 y estamina y más 15 Este da más ataque, un poquito más Y un poquito más de estamina Ok Ok Sí, si sí puedo conseguir más personajes Supongo Tengo un montón de tickets de eso y de gacha y... De historia, Pero es que no me quiero dar muchos personajes porque si no me lío Bueno, tenemos 29 29 de 110, creo Vale ¿Y Tickets son estos, monedas estas Vale, y de estos tengo 471 Estos tickets Son los orbesos que nos han dado Ok bueno, pues tenemos dos equipillos ahí chulos Vale Tendríamos que subir ahí más Más modo historia Que me está gustando la verdad Esto no sé por qué se nos quedó aquí pendiente Tendré un Personaje a más uno Ya lo hemos hecho, ¿no? No tengo ni idea Pues me ha dado 5. Ahora un accesorio. Ingresa 5 más nodos de, del árbol de, de alma. Hace una recompensa por subir un, un personaje a, a máximo nivel. Bueno, van dando cositas y un montón, ¿eh? Aquí de, de recompensa. Tarde o temprano va a estar lleno de personajes de farmeo y metas. Uf, es que es el segundo día que juego, ya te digo. Será ahora un experto, pero... Como Juan José. Pide, yo es que no tengo ni idea. Esto no para lo que es, tío. Ah, mira, hostia, qué guapo. Para ocultarlo. Chachi. Bueno, pues por aquí nos vamos a despedir. Yo creo que por hoy está muy bien el vídeo de hoy. El directito, hemos aprendido bastante. En la cual de eventos. Sí, ahí hemos estado antes, en los eventitos. Hemos probado un poco de todo. Y a ver si el próximo día podemos jugar en... En online con alguno de vosotros, de los suscriptores. Que puede estar bien. Así que ya sabéis, chicos. Muchas gracias a todos. Por vuestro apoyo. Si os ha gustado el contenido, pues dejad vuestro botón de like. Ahí arriba el pulgarcito. Hacia arriba. ¿Vale? Hacia abajo no. Hacia arriba. <ríe> y muchas gracias a todos. Un saludito. Cuidarse mucho. Chao, chao. Nos vemos en la próxima.